Buenas noches a los valientes y a los que no lo son tanto también. Bienvenidos al Lamento de la Medianoche. ¿Alguna vez has sentido que estás subido el muerto? ¿Que te paralizas y no te puedes mover? ¿Que estás despierto y tu cuerpo no responde? ¿Has sentido que tu cabeza deambula fuera de tu cuerpo? En medio de la noche te levantas... Y sientes tu cuerpo petrificado. Como si te hubieran atado. Como si alguien o algo te sujetara. Hay explicaciones científicas para eso. Sin embargo, algunos tenemos la duda, la incertidumbre, si las cosas son realmente como nos dicen. Hay otras explicaciones. Explicaciones que van más allá de lo normal. La proyección astral es un fenómeno... Una teoría que existe desde hace mucho tiempo. Hay gente que dice que puede controlarlo. El relato de hoy trata sobre eso: sobre esos momentos que el alma, el espíritu, deja el cuerpo físico. Se escabulle en busca de una libertad. Uno es realmente capaz de controlar a dónde vamos en esos viajes. Dicen que cuando tu alma está fuera de tu cuerpo, otras. Intentan infiltrarse. Hay cosas peores que almas en el mundo astral. Cosas que te sujetan mientras duermes. Comenzamos con la historia. Y bienvenidos a la historia del templo astral. Aún recuerdo la primera vez que tuve la sensación de estar despierto y no poder moverme. Era un adolescente, y no recuerdo que esto me haya sucedido antes. La primera vez que me sucedió, recuerdo poder ver todo mi cuerpo desde el techo. Estaba acostado en la cama, dormido y sin moverme. En ese momento no sentía miedo. Pero cuando regresé a mi cuerpo, fue cuando me di cuenta que no podía moverme. Quería levantarme, quería moverme, pero mi cuerpo solo se quedaba quieto. Quería gritar. Yo sentía que gritaba, pero nadie me escuchaba. Parecía gritar en otro lugar, en otro espacio. Podía ver todo el cuarto. Sabía que estaba despierto, pero solo me quedaba quieto. Esto es corroborable con otros testimonios de viajeros astrales. Por alguna razón, mover el dedo gordo del pie es lo único que puedes hacer. Quería arrojarme al piso. Tratar de zafarme de lo que me detenía en la cama. Pero solo podía mover el dedo del pie. Lo peor fue sentir la presencia. Había algo en el cuarto conmigo. Una presencia extraña. El sentimiento era como si estuviese siendo casado. Si mi miedo era inimaginable antes de la presencia. Ahora mi corazón estaba a punto de estallar. La presencia se postró al lado mío, era una sombra, solo una sombra sin rostro, solo la silueta de una persona. Se quedaba viendo, o por lo menos yo podía sentir el peso de su mirada. Soltó una carcajada demoníaca, una carcajada que según yo, todos podrían haber escuchado en mi casa. Mi primer instinto fue gritar el nombre de mis hermanos, nadie me escuchaba. Solo la carcajada demoníaca que ensordecía. Me levanté cuando por fin pude mover mi pierna completa. No había nadie conmigo. La casa estaba completamente en silencio. Mi corazón muy agitado. Y un minuto después mi mamá pasó al baño. Le dije rápido lo que me acaba de suceder. Y empezó a rezar. Nada más extraño pasó esa noche. Desde ese entonces, estos sucesos se han hecho más comunes en mi vida. Aprendí a lidiar con ellos, aprendí a escaparme de mis pesadillas, a no tener miedo a las cosas que veía. Yo nunca he buscado tener sueños lúcidos ni proyectarme. Prefiero no entrar en cosas que no conozco y no sé su riesgo. Aprendí a sobrellevar esto, hasta que un día me topé con algo realmente desconocido con algo que estaba en otro nivel. Mucho tiempo después tuve unos sueños seguidos. Creo que realmente viajé a otros lugares. Aún no sé si lo que vi ahí era real. Recuerdo que cerré los ojos y desperté en un teatro. Era un teatro clásico. Era cavernoso. No estaba destruido ni en mal estado. Solo se veía sin uso. Era sin duda un teatro hermoso, rojo y dorado por todos lados. Si alguna vez has visto la película de Steer of Echoes de Kevin Bacon, era muy similar a aquel teatro que sale ahí. No tenía miedo, pero sí un sentimiento de ser algo muy pequeño dentro de algo mucho más grande que yo. Estaba sentado viendo el escenario vacío, las luces estaban encendidas, pero no había nadie más ahí, solo yo. Siendo una persona muy curiosa, me puse a recorrer el teatro. Les repito, no soy una persona que busque llegar a sus lugares. No recuerdo mucho y mis memorias son vagas. Recuerdo que subí al escenario. Ahí había un podio. Detrás de mí estaban las cortinas rojas. Recuerdo que las cortinas gigantescas se abrieron y detrás de ella había una pantalla o un tipo de cristal con vista a un océano inmenso. No quería irme del teatro, pero sentía como si alguien quisiese sacarme de ahí. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no tenía el poder para salir de ahí o quedarme ahí. No tenía la decisión. Cuando volteé al teatro, ya no estaba vacío. Había algunas personas, las cuales no podía distinguir, ni siquiera no podía distinguir si eran hombres o mujeres, pues todos estaban vestidos iguales, gabardinas. No recuerdo más de ese teatro, solo que me quedaba viendo fijamente a esas personas, final, lo que sea que quisieras sacarme de ahí lo logró. Me levanté al día siguiente un poco confundido. No lo tomé más atención, pues esto es algo que me pasa con frecuencia. Continué teniendo otros viajes, pero ninguno como este. Pensé en estudiar más sobre el tema, pues quería regresar al teatro. Quería descubrir el misterio. Sin embargo... Recordé esa primera vez que se me subió el muerto. Esos momentos en que no sabes qué es real y qué no, y preferí no indagar más. Los sueños, las pesadillas y los viajes a otros lugares del universo que creaban en mi cabeza, o eran reales o no, siempre fueron muy extraños. Hubo algunos donde me encontraba en lugares muy tenebrosos. Sin embargo, siempre continuaba, pues algo dentro de mí me decía que todo estaría bien. Esa noche estaba muy cansado. Recuerdo que estaba en uno de esos sueños lúcidos. No sé cómo explicar, pero esos son diferentes. Se sienten diferentes. En los sueños lúcidos puedes controlar todos los aspectos. Sin embargo, en los viajes astrales solo puedo controlar cuándo me voy y cuándo regreso. Ahora así, este sueño era diferente. Solo recuerdo que quería salir de ahí. Pero al querer salir de este sueño, realmente me fui. Me fui a un lugar muy extraño. Pocas veces cuento esto porque realmente es algo muy muy fuera de lo común. Pensé que estaba soñando, pero me di cuenta que estaba en otro lugar, en un viaje astral, cuando podía sentir las paredes y todo se sentía muy real. Desde que llegué a ese lugar el sentimiento de seguridad se escabulló. Estaba en un cuarto con una sola salida. Las paredes eran de piedras grandes. No había puerta, solo una salida. Había antorchas colgadas en la pared y un zumbido, una resonancia que retumbaba en las paredes. Caminé por un pasillo muy largo. Mis pasos retumbaban entre las piedras y al final del pasillo se veía una luz. Una luz anaranjada, tornándose en casi roja. No se sé ve qué había ahí, tenía un poco de miedo, pero habiendo tenido experiencias previas y la seguridad de siempre abandonar esos lugares, decidí caminar. Al final del pasillo había una abertura, como una plaza gigantesca, las paredes eran de piedra al igual que los pasillos, tenían cortinas de color morado y el techo del lugar también era de piedra. Rápidamente llegué a dos conclusiones estaba dentro de algún tipo de templo y estaba debajo de la tierra no era una iglesia era un templo mucho más antiguo el zumbido empezó a crecer en volumen causando una ligera molestia me di cuenta de que había personas y el templo ya no era tan aterrador parecía estar lleno de ellas había un bar, parecía un club nocturno. Estaba perdiendo mi percepción de lo que estaba pasando, pues ahora parecía estar en el mismo templo, pero era muy diferente. Había música electrónica que no conocía y no reconozco. Me senté en el bar. Por más que todo me parecía muy peculiar, quería saber qué estaba pasando, dónde estaba, qué me estaba tratando de decir este lugar no recuerdo mucho más del suceso solo que hablé con personas con viajeros que habían llegado ahí quisiera recordar sus conversaciones pero no puedo lo que nunca olvidaré de este viaje fue cómo terminó recuerdo que dos tipos una mujer y un hombre me dijeron que los acompañara a un bar privado a la zona exclusiva no lo pensé mucho y me fui con ellos. Nos adentramos a otro pasillo y la música electrónica pasaba a ser de fondo. Llegaba a otra recámara gigante, pero esta sola tenía una puerta con un resplandor rojo. Neblina saliendo de ella, el zumbido empezó a incrementar de golpe. La música electrónica dentro de esa puerta pero podía escuchar voces también voces de humanos distorsionadas voces que no eran humanos y ruidos muy extraños las dos personas que me habían llevado ahí me estaban pidiendo que nos fuéramos que, que entráramos ahí y la verdad es que algo estaba mal les repito la diferencia entre un sueño lúcido y un viaje astral es el sentimiento físico. Puedes sentir un miedo increíble. Ese reflejo de lucha o vuelo donde buscas salvar tu vida. Di un paso hacia la puerta y la intensidad con el color rojo que brillaba, que emanaba de la puerta, incrementó. Las voces espectrales que emanaban de ahí también se incrementaron. Por repetir, desde que llegué a este templo, nunca me sentí cómodo, pero nunca había tenido tanto terror como lo estaba sintiendo. Los tipos que llevaron ahí se habían raros. Siguen teniendo una imagen de humanos, pero algo en ellos no estaba bien. Me dijeron que entrara y en unísono tienes que entrar las voces que venían de la puerta incrementaron y aún recuerdo que les dije una frase coloquial muy mexicana tiran al león pedí regresar a mi cuerpo pero algo o alguien me tenía anclado en ese lugar pedí con mucha fuerza salir de ahí y regresar a mi cuerpo. Para acabar después de esto, no podía exportarme. Mi cuerpo estaba congelado. Se vaya subido muerto una vez más. Pero bueno, la verdad, he tenido otros viajes, pero ninguno como este. A veces, me da curiosidad regresar al templo. Pero el miedo que tuve en ese momento... Fue suficiente para nunca más querer regresar ahí. Muchas gracias por escuchar al Lamento de la Medianoche. Si les gusta este tema o quieren saber de cualquier otro, déjenoslo saber. Estamos recopilando bastante material. El mundo es un lugar amplio y vasto, con varias cosas y sucesos que no se pueden explicar fácilmente. No olviden dejar su like y suscribirse, así nos ayudan bastante. Tratamos de subir contenido cada viernes y que tengan excelentes sueños y que sus almas no se vayan muy lejos de sus cuerpos. Buenas noches.